Durante los últimos días, se ha publicado en diferentes redes sociales el video aterrador de una llorona en un cerro. Así lo reportó el portal web de Televisa Noticias en México. En el escalofriante video se observa sobre una montaña una figura que parece humana, mientras se escucha a un grupo de perros ladrar y aullar ante tan aterradora imagen. El video fue grabado en la localidad de Córdoba, en la zona rural de Muñitos, Colombia. Y hasta ahora no se tiene más información al respecto. El audio eriza la piel a todos aquellos que han reproducido el video. Y es que aquella perturbadora criatura parada en la copa de un árbol, a diferencia de lo que describen en el noticiero, causa bastante miedo. Seguramente muchos de ustedes lo han visto compartido en redes sociales y principalmente en Facebook. Mi grupo de investigación puso manos a la obra para encontrar la verdad de este video, ya que el audio de los aullidos lo habíamos reconocido en alguna otra parte. Y esto fue lo que encontramos. La investigación en primera instancia rastreando el video, descubrimos que la fecha más antigua donde había sido publicado era el 8 de noviembre del 2019 y su origen era Malasia. Al reproducir el video vimos que era exactamente el mismo video que se dice haber sido grabado en Colombia, por lo que seguimos buscando más información. Y encontramos que el video se originó de inicio en Twitter. Así que revisando los comentarios, encontramos que algunos usuarios señalaban que el caso había sucedido en India y que el video había sido editado. Y así fue, el audio de los oídos está sobrepuesto y se trata tan solo de un efecto de sonido. Y en cuanto a la supuesta bruja, también descubrimos la verdad. El video original fue subido en septiembre del 2019 por la agencia de noticias Indy News 24 de la India, en donde se reportó el extraño comportamiento de una mujer que trepaba a un árbol hasta la cima y desde ahí bailaba y hacía oraciones. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ratlam de Madhya Pradesh, en donde la mujer subía la copa del árbol de tamarindo y permanecía allí por horas. Y a pesar de que daba la ilusión de flotar o de tener algún tipo de poder sobrenatural, la verdad es que no. La mujer señaló para los medios de comunicación después de haber llamado tanto la atención que lo hacía ya que estaba muy cerca de un templo y desde esa parte del árbol podía dirigirse hacia él para hacer sus oraciones. Conclusión Así que no se trataba de ninguna bruja, criatura, espíritu, llorona o demonio grabado en Colombia. Este video en realidad es falso. Ahora ya saben la verdad. Compartan este video con sus conocidos para que sepan la realidad y no se dejen engañar con este video viral. Suscríbanse a este canal en donde junto con mi equipo les traeremos las investigaciones detrás de todos los videos más extraños que surjan en internet. Mi nombre es Oxlack Castro, síganme en mi página de Facebook e Instagram, en la descripción de este video les dejaré todos los enlaces. Nos vemos en el siguiente video. Hola soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo.